Bien, tenemos que... Voy a aprovechar, aprovechar este momento. Hoy también se celebra el Día Mundial de, de, de Cuidar el Medio Ambiente. Uh -huh. Y quiero felicitar a todas las personas. Por ejemplo, en este caso los hombres que tienen los, los bolsillos... De su pantalón lleno de, de fundita de menta o de chicle. Pues no tirarlo en la calle. Y las mujeres que tienen su cartera llena también de, de fundita de menta y de chicle. Que con eso también se cuida el medio ambiente. Felicidades por eso y hay que hacerlo así. Pero la noticia que corresponde presentar en este momento es que Abinader puso de su bolsillo el 79% del dinero que ingresó en pre-campaña. Esas son cosas que a mí no me agradan. Mm, no. ¿Cómo hacía su besillo? Eh, 79%, independientemente sean mil pesos, le... 79%. ¿Cuánto, estamos hablando de, de, de, ¿cuánto de... fue el que hay gasto? Los gastos. En la nota tiene que decirlo. Bueno, los gastos, eh, hay, hay que ver. Hay que... Digo, se, se dice que él fue eh, el, el la único onda, que presentó. ¿A te está pidiendo ahora mismo? Él, se dice que fue el único que presentó los gastos de, de manera verídica. ¿A te está pidiendo o... ahora mismo? Eh. Que los candidatos que gastaron en dinero uh -huh. den justificación de, de dónde vino. Entonces, si Abinader, pues yo dije que Abinader gastó, que ha gastado dinero, se ya que él tiene todas sus cosas transparentes. Si él a la Junta, recuerde que la nueva ley electoral eh, solicita es bueno, es bueno que, que, que cada quien sea transparente. En es bueno que entrega. sea transparente, pero preocupa que un 79% de ese dinero haya salido de su bolsillo. ah qué quiere decir eso entonces? que eso viene para atrás claro, ¿no? claro. ¿Por qué cómo tú vas a sacar tanto dinero porque el hombre tiene dinero hay que reconocerlo es sí, familia sí. empresaria Pero tú de tu Por el 79% sacar no de tu bolsillo No gastarlo así porque sí no pero, no, pero no, no, no. Vale. Eso, eso no habla eso bien Eso no habla bien da la junta eh. o, o, o, No, ¿no? la junta es la da una parte una no, eso es parte la se que eso pre-campaña. Yo no sé si es de en entrega de fondos y malos fondos que se gastaron. Lo que yo sí si no, lo quiero que me expliquen es lo de Gonzalo. Es que, es que ahora, es, es que ahora se Es que mucha gente aporta a la pre-campaña. En la nota está, según leí aquí, en la nota, mírenlo aquí, eh, en la nota del día de hoy de lo que pasó sobre de los bolsillos de Gonzalo gastó un dinero fuerte que yo quiero que él me explique de dónde sacó ese dinero. O sea, eh, Gonzalo Castillo hizo una, una... Gonzalo gastó en 52 días 269 millones de, do, de pesos. Así de fácil. <risa> 269 millones de pesos. Yo supongo que Gonzalo tendrá que explicar a este país. ¿eh? Y te voy a ser sincero hablando de ti. Y Leonel gastó 177 millones de pesos. Van a tener que explicar cómo, cómo, dónde encuentran ese dinero, dónde sacan ese dinero. Tienen que explicarlo. Supuestamente hubo algunos partidos que hicieron rifa, otros recibían... Eh, recibían ¿Quién que hizo rifa? Gonzalo. El, el PLD hizo sí, rifa. Sí, Pero, hizo una no, rifa no, de dos no, millones. La gente de, de, de León hicieron rifa, creo. ¿Pero bueno. para qué? Pero... Para eso. Por cierto, Lionel va en el evento. Esa es la pregunta que pusimos nosotros a los muchachos de, por WhatsApp. La gente que y que sí. a la persona. Pero ¿cómo indep a ponerle WhatsApp. Independientemente de lo que sea, a mí me ¿Tú crees que Ranfi y Lionel vayan ay, en, Ramfie, en el Dios evento? Dios mío. Ranfi es para tuyo. Ranfi es. Yo soy una persona de medios que me tiro fotos ah, con los bien. candidatos. Ustedes de foto con Rafi. Oye. Claro, por eso te dijiste, tú eres amigo de Rafi, porque sí, tú... tú siempre vienes con la tuya. Sí, porque por yo así. te vi una foto con Rafi, Ahora, Ahora, No solamente ella, no solamente ella. ¿Tú crees que nunca me vas a ver con Lionel? Él con Lionel Fernández Reina que no, y con Danilo. Nunca que no. Nunca. No. cualquier otro. Nunca. Pregunta, pregunta. ¿Ustedes creen que en el 20 van a ser candidatos? Bueno. Para, Leonel, mí, para mí, Ramfi. Recuerden que hasta 26. Karin y Ramfi para mí son hermanos los dos. Uy, esa cosa. El lunes vamos a ver si traemos un abogado para que nos explique eso de, de manera eh, por la ley. No sí, hablar sí. por la ley. A ver si es posible que Ramfi y Leonel puedan ser candidatos. ¿eh? Así que ustedes pueden opinar. Señores, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga y la voz dulce de aquí, Bella Niris. Ay, oye, me está tratando oh, bien hoy, oh, la voz dulce. Ay, pues, yo yo. le trato bien. Yo contenta a ella, oye. Muy sí, ella, que ella, que ella la con contesta, los piquinternos, eso es lo internos. Es gusto. verdad, tengo un enemigo interno, yo eso. que vivo peleando con él siempre en esto, ¿verdad? Es claro. Señora, eh. buenas noches, digo buenas tardes. Oye, oye. oye. Buenas <ríe> noches. <ríe> Imagínate, eh, para esto salir al aire hay que producir, entonces yo soy esa parte que está haciendo la ejecución en ventas. Y ustedes saben que algunas veces los empresarios son muy ocupados y hay que tomarse su tiempito Tranquila, para esperar. Ahí Tranquil. estamos en esa fase y gloria a Dios que la gente nos acepta. Gloria a Dios que estamos recibiendo una muy buena acogida de todos ustedes. Y los empresarios también están muy sorprendidos de que esta propuesta televisiva que se está produciendo a medida... De una forma se podría decir nueva para eh, San Francisco de Macorís. Esto es algo sumamente que está dando mucho de qué Jamás me lo imaginé. Y de verdad que sí, señores, estamos aquí felices y contentos. Lo que Hoy me dijeron a mí, oye. Viernes. Oye, lo que me dijeron a mí. ¿Qué te dije? Que vieron a René dije, sin lentes", dije, ¡Ay, mira, y que sin gente. A mí, a mí. A mí, a mí. ¿Es verdad? Ah, señores, vamos a un eh, el Viernes social. Hoy antes sí de ir sabe. la información de, de, de Bella, vamos. No puedo dar eso. Los muchachos que están en mellizo, que siempre está activos, chiquitos. ¿Pero Timban? Eh, no, Ah. cliente nuevo. Le un saludo para ustedes, muchachones que siempre están activos. Y el hombre lo vieron sin lente. Sí, a ver, ya pasa. ¿Y a dónde, fue que se, a dónde fue que lo vieron? Ah. ah. ¿Qué me, no? dijeron, Ay, pues, me dijeron, pues, pues, ahí pues, me dijeron, mira, por fin, vi, pues, vi, pues, vi, vi, vi a tipo sin lente. Vámonos allá. Dime, bella. El hombre misterioso, le llaman a él. Santísimo.